Puede pasar? pasar, Sofía. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque en realidad ya eh, muchos son los... In no solamente empresarios, sino también los inversores, que hablan de quiénes pueden ser los posibles ganadores de este mundial, ¿no? Mm. Y esta es una empresa que eh, justamente es una empresa de inversores, que lo que hizo fue una investigación muy detallista acerca de quién podría ser el próximo ganador de la Copa Mundial. La empresa es eh, BCA Research, eh, donde lo que hizo fue una investigación acerca. Miren, se los voy a leer para que ustedes tengan en cuenta. Estadística de los futbolistas no solamente en su vida privada, sino también en sus últimos partidos jugados y sobre todo la participación de los mismos en los últimos mundiales. A raíz de eso, lo que miren, fue el resultado de 192 partidos de la fase de grupos y de 64 de la etapa de mata-mata en los últimos cinco mundiales. Epa. Esa es la estadística de la cual han sacado. Y de cinco. acuerdo a todo ese estudio, han determinado uh -huh. que la Argentina va a ser la ganadora de este Mundial Muy 2022 bien. de acuerdo a... Anulo Mufa por las dudas, bueno. por las dudas. Pero bueno. bueno, es lo que dice la supercomputadora. Ya... Y, y... ¿Cómo es? Anulio descartó. Claro, o sea, bienvenido no, no, a este no, dato, ojalá, pero... Ojalá que así, así sea, pero la verdad es porque que hecho... en los últimos cinco mundiales está Corea y Japón también, o sea, no tienen que computar ese desastre <risa> Inclusive sale Corea-Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Claro. Son los últimos mundiales en los cuales se ha tomado como base mm. para sacar esta estadística. Lo ha hecho esta empresa, ¿no? ¿Es de origen eh... brasileña? Ah, viste no. <risa> no. Pero Hola, bueno, Karen. la idea es a ver, bueno, bueno Ojalá, ojalá que tengas razón. Esto, lo, en los deseos están. Los deseos en los deseos están. están.